Hello, my beautiful friends, how are you? Uh, hola, amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles una vez más con ustedes, Bambi Rab, en el nuevo año 2022. Eh, quiero um, desearles lo mejor en este nuevo año, que todo sea de éxito, que todo sea eh, positivo y eh, agradecerles por todos los que siguen sí, en mi canal por su paciencia y nada amigos eh, no fue posible eh, enviarles eh, un saludo lo siento quiero disculparme por eh, razones eh, eh, personales y muchas cosas muy ocupada entonces pero bueno empieza el año entonces yo eh, no estaba eh, tranquila hasta no enviarles este saludo eh, deseando que todos se encuentren bien y que se protejan, que se cuiden, que cuiden a sus seres queridos. Y nada, si se fijan, estoy en un sitio, bueno, lo que muestro en mis videos, eh, de naturaleza. Miren qué bonito estoy aquí, ese es, es un bello lago y que por cierto está haciendo un frío bastante, bastante... Bastante fuerte. Eh, está ayudando un poco el, el sol. Porque sí está haciendo sol, pero está haciendo bastante brillo. Y nada, eh, les voy a mostrar cómo les decía esta naturaleza. Miren qué hermoso. Miren. Qué bello. Si sí, la cámara puede. Miren qué bonito. Aquí estamos, en un bello lugar, como les decía, hermoso. Y por cierto, como les digo, el con frío está bastante, bastante fuerte. Pero miren qué bonito aquí. Miren, eh, naturaleza, lo que me encanta. Y se siente una tranquilidad, una paz inmensa estar en estos sitios. Miren qué bonito aquí, los árboles eh, ya eh, empiezan a, a, a ponerse, a, a, ya, ya la vegetación empieza ya a, a prosperar porque en tiempo de invierno eh, los árboles se... Eh, eh, por favor, miren. Sí, eh. Allá les muestro un cisne. Si no me equivoco, no sé, pueden poner en sus comentarios qué nombre tienen en sus países pero a nosotros aquí les decimos para nosotros son cisnes miren qué lindo entonces hay muchos eh, no sé si puede uh, el camarógrafo puede grabar eh, por, puede enfocar por favor la isla por favor eh, donde está su, su su familia que son muchísimos son muchos entonces este y, y por cierto que se han reproducido más bueno amigos ya les mostré el cisne ahora les quiero mostrar eh, un, un huevo que es este miren está aquí aquí está este, pienso que se les extravió a, a, a, a la... Este es de pato, si no me equivoco. Entonces, está ahí. Yo pienso que ellos estaban creando su nido, probablemente. Y miren, ahí está qué lindo. Aquí está, huevito. Entonces, este... Lo vamos a agarrar. Miren. Aquí. Entonces, este... Lo vamos a dejar siempre en su sitio ahí que quede entonces de pronto no sé si hay embrión no sé y les voy a mostrar en la parte de atrás miren está la pareja debo suponer que es este de pronto no sé son esposos pues probablemente están aquí, ahí están miren, ay que lindos ya tienen mucho tiempo allí y estamos tratando de no acercarnos mucho porque este para que no se esto para que no se, se se se alejen están ahí sí son pareja y por favor el camarógrafo por favor este les quiero mostrar es una pareja entonces están ahí pasando un momento bonito agradable les quiero mostrar también. Eh, si ¿sí puede, puede, la cámara puede atrapar allá. Yo estoy confusa. Es una garza. Son garcas Están allá. Eh, hay dos. Hay muchos. Aquí hay muchos, pero están dos. Miren. Ay, qué lindo. Se fueron qué maravilla, entonces y los patitos y sí, se fueron. Ay, no quería que se espantaran, se fue a espantarlos. Perdón, no quería eso, pero bueno, ahí están. Miren, pero eh, esta es su casa. Entonces, y hay muchos, muchas garzas, muchos. Este eh, también, este los lo que les mencionaba, los pelican y nada, amigos. Eh, Quiero darle las gracias a todos los que tienen la paciencia, han tenido la paciencia de continuar en mi canal. Como les mencionaba anteriormente, uh, yo he estado un poco ausente, pero trato de la manera cuando el tiempo es posible, yo eh, entro y saludo los que puedo, porque son muchos. Entonces, eh, amigos, eh, gracias por todo. Espero se encuentren bien. En cualquier sitio del mundo que radiquen a lado de sus seres queridos, un saludo a todos. Thank you my beautiful friends. See you soon. Y espero que este contenido les sea de su agrado y nada. Shabbat Shalom. Ay, qué lindo. Ahí está uno. Allá. Ay, qué hermoso. Bye bye. Hay muchos. Ay, ya estaban otros.